Lluvia, viento, frío, oscuridad, blancas cortinas. Mira sin parpadear como a los pies de la cama la vieja mecedora. Impulsada por el aire, ingresa por una ventana mal cerrada. Se mece. Ansiedad, pupilas dilatadas, manos temblorosas y alma frígida. Tac, rompió el silencio la aguja del reloj de pared cuando marcó las tres y treinta horas de la madrugada. ¡Ah! Fue el sonido de su corazón cuando la silla dejó de moverse y apareció. Ella, una de joven de armoniosa vestimenta y desfigurado el rostro. Se observa, repitiendo el nocturno y habitual ritual. Él, a punto de morirse. Ella, tan lejos de la vida.